pasado si ella hubiese dicho que no o oh, ignorado o oh, dilatado el anuncio de tu ángel de amor en cambio creyó en tu palabra se hizo tu esclava en un acto perfecto de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela. Las espinas del camino de la cruz, dame la fe. La fe de María para decirte sí o oh, sí un oh, sí sin medida, dame la fe Señor Señor la fe de María Para renunciar a mí, a mí Y entregarte mi vida Y aunque traspasaron Con una espada su corazón Y su alma lloró A los pies el madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor y hoy en tu amor quiero permanecer postrada a tus pies Que un día llevaré La fe de María ya, ya, ya, para renunciar a mí, a mí y entregarte.